Hola dibujante, bienvenido a este canal, yo soy Morbuena y hoy vamos a estar reseñando estos lápices Pelican de 36 piezas Me decidí adquirirlos porque había leído muy buenas reseñas de la marca además de que en particular estos lápices están producidos con madera de bosques reforestados no son tóxicos y nos indica que tienen mayor resistencia, duración y suavidad El empaque en la parte de abajo trae un sacapuntas de plástico Al sacarlos de su caja se ven de esta forma. Venían muy bien, no me llegó ninguno astillado ni roto. Lo que me gustó también es que cada lápiz trae su código numérico y el nombre del color. Como la cajita en la que vienen es un poco frágil, yo los cambié a esta lapicera en la cual cupieron perfectamente las 36 piezas. Vamos ahora sí al demo. Te recuerdo también mi Instagram que es morbuena.arte No olvides también suscribirte a este canal y darle like para seguir viendo más reseñas de materiales y algunas ilustraciones. La técnica que voy a usar es ir construyendo por capas sin presionar demasiado el lápiz sobre el papel. Muchas personas trabajan la técnica que se llama pulido de papel en donde apoyan muchísimo más el lápiz. Sin embargo, a mí no me gusta tanto esa técnica, siento que le quita un poco de expresividad a los dibujos y los deja muy emplastados. Aparte también me gusta que se vea la textura del papel. Aquí puedes ver cómo se ven los poros del papel muy claramente y me gusta más cómo se mezclan los colores de esta manera por capas. Si quisieras unos resultados excesivamente pulidos, mi recomendación sería que utilizaras pasteles de óleo en lugar de lápices de colores. Los cuales te van a dar mucho mejor resultado, además de que te vas a cansar muchísimo menos porque ejerces menor presión en el papel. Y obtienes resultados similares a que si hicieras el pulido con lápices de colores. Hasta ahora me está gustando bastante la calidad de estos lápices, que oscilan en los $230 pesos mexicanos si los adquieres en línea, lo cual me parece una excelente relación calidad-precio. Aquí por último estoy delineando el dibujo para darle una apariencia como de sticker. Este paso es opcional. Si tú lo quieres aplicar a tus técnicas también lo puedes incorporar. Los toques finales. En conclusión, sí te recomiendo este paquete de lápices. En general la marca Pelican, manita arriba, a buen costo y además es material de calidad. Si este video te fue de utilidad déjame tu like que me sería de mucha ayuda y no olvides suscribirte al canal. Gracias y nos vemos hasta la próxima.